Qué elegancia la de Francia ¿Cómo andamos hermanos? Bienvenidos un día más al canal muchachos Hermanos, eh, Fua, dos temas de tuvi que no reaccioné de este año por motivo de estudio De verdad que lo estudio me tiene ya hostigadísimo, literal me tiene acabado Pero bueno hermanos, se dio el día, se dio un fin de semana largo, día de descanso, día del trabajador, mañana el lunes acá en Chile, no sé en Argentina Y creo que también, lo más probable debe ser, creo yo, vale Amigos, tema llamado Otra Face, el tema City Lake, lamentablemente yo lo escuché, porque obviamente, yo, amigo, me encanta Toby, y literal pasa ya tres días, digo ya, Benji, de verdad, no aguanto y tengo que hacer así o así porque de verdad, si no, algo pasa dentro de mi hermanos. Algo pasa, amigos Vamos con Toby, te hemos llamado otra face De verdad, eh, nada Toby viene sacando tema bastante seguido En comparación de otros años Me encanta esa actividad de Toby que esté a full con la música, hermanos Y muy feliz amigos, Me están cayendo la luz de atrás, ¿vale? Porque no tengo así doble contacto Y si me resfalan, digo, poco a poco O sea, al final del video eso Será del suelo Literal, se lo digo desde allá Amigos, vamos con el tema otra face Y ya luego lo pegaré con Scotch No sé ya con qué pegarle, hermano, vamos allá ¡Estoy en el presente! ¡Estoy en el tiempo! ¡Cusimos el tiempo! ¡Sacamos el tiempo! ¡Estoy en el tiempo! ¡Sacamos el tiempo! ¡Sacamos el tiempo! ¡Sacamos el pasa! ¡Sacamos el tiempo! ¡Sacamos el tiempo! ¡Sacamos el tiempo! ¡Sacamos el tiempo! ¡Sacamos el Amigo, voy a ser sincero en algo, hermano De verdad que le seré sincero en algo Oye, Ustedes me ven re reaccionando yo, así to amigo, amigo, el sonido de Toby El sonido de Toby Me estoy viendo, perdón Amigo, el sonido de Toby es increíble El sonido que él cree y que él hace, hermano Es increíble, el flujo que le mete es increíble Algo que me pasa es que, amigo Yo voy por la calle Escuchando Toby, hermano Escuchando esta canción Y literal mi cara es como Uff Tío, amigo Voy como así, amigo Que de verdad Toby me traspasa una energía, hermano Que vaya en la calle Vaya donde sea, hermano Me eleva, hermano Digo, puedo estar así como No sé, así como tan tranquilo Con cualquier canción Se pone a Toby Como estoy como Uff Uff Y puedo llegar a saltar, hermano Tipo, en la micro Escuchando a Toby, hermano Tipo, literal Esa energía Y ese Ese Ese Flame traspasa hermano oh, está claro hermano uh. Va Hermano, <tose> oh, oh, oh, oh, oh, oh hacer la oh, oh, oh, Amigo, me diste 20.000 orgamos, hermano 20.000 orgamos en un segundo, hermano Hermano, Tobi Amigo, te amo, hermano No es normal tu música, no es normal tu sonido, hermano Ojalá que este año de verdad la gente empiece a, a, a valorarte más, hermano Que te valoren más, hermano, de tu música y tu sonido Uf, Cabrón Yo no I'm to go go to the to to to to the to Amigo, me da pena que la gente que haya gente que no conozca a Toby hermano. El día que conozcan a Toby, que llegue a la vida de ellos, su música, su sonido. Creo que le va a cambiar literalmente la vida y la perfección de la vida, hermano. Literal, le digo. <risa> hermano, las barras también. Nerfena Toby, hermano. Nerfena Toby, hermano. Amigo, Nerfena Toby, hermano. ¿Qué pasa si hago la reacción así algún día, hermano? ¿Tipo? ¿Cómo no, muchachos? Amigo, Nerfena Toby, hermano. No es normal la música, cabrón. No es normal su música, hermano. No es normal, amigo. Por favor, por el bien de la humanidad, Nerfena todo, hermano. El sonido que está haciendo la música está haciendo, hermano. Otro puto nivel, otro fucking level. Como siempre, hermano, lee la descripción. No tengo más que decir, hermano. Yo creo que mi reacción se dio todo. Literal, yo creo que lo dije todo, amigo. Literal, que cabrón, hermano. Que cabrón, amigo, de verdad. Gracias, ya estoy por tu música, por tu sueño, hermano. Estás en otra fase, en otra galaxia, hermano. Así es, simple, amigo. Lo no siento, que me rompí, hermano.